Eh, digamos que si se produce la gran ofensiva ucraniana, según tú eh, dices que va a ser un fracaso, la siguiente ofensiva de Rusia será ya la definitiva después de todos los errores estratégicos que se ha visto que han cometido y sobre todo de las quejas que tenían los mercenarios de la Warner eh, con los ejércitos regulares y, so y con los generales, ¿no? Diciendo que, primero, que no tenían los recursos adecuados y luego les acusaban a los generales eh, rusos de que eran bastante cobardes a la hora de tomar una decisión contundente para acabar con la guerra bueno hay que entender que, que el líder de Wagner está tratando de, de subir su profile no sé su, su fama dentro de Rusia y también dentro de la misma ucrania eh, porque tiene aspiraciones políticas dice que quiere ser hasta el futuro hasta presidente de Ucrania él. De, la, de una Ucrania obviamente prorrusa en el futuro. O sea que, que, hay, que, que hay que tomar con grano de sal lo, lo, las cosas que dicen porque lo hace para cuestión de propaganda, para darse, darse el mismo rango, y para darse publicidad, para una carrera política futura. Eh, lo que sí sabemos es esto, eh, Wagner, con la ayuda del ejército ruso, está a punto de tomar, está ya en las últimas, de tomar la ciudad de Bakhmut, que es una ciudad fortificada, súper fortificada, que llevaba durante años y años y años desde el 2014 súper fortificándose, con túneles, con eh, trincheras, etcétera. Y después de Bakhmut, una vez que caiga, va, eh, solamente quedará Severonek, quedarán otras ciudades que están a unas cuantas eh, kilómetros al oeste de Bakhmut. Y después de eso ya no queda nada. Eso es todo. Esas son las últimas líneas de defensa. Macbun es la primera línea de defensa, después está la Ramón Veronet, otra línea de defensa, y después ya no queda nada. Una vez que termine Rusia, eh, con acabar esas dos líneas de defensa que quedan, ya lo demás es lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos, un free ride right. Ese a, a, su, a la libre. Porque ya no va a haber más ciudades fortificadas. Lo que va a ver unas trincheritas eh, improvisadas, o va a haber eh, eh, batallas sobre el campo eh, descubierto, eso le conviene muchísimo a Rusia, sobre la de este, que no, no va a haber fortificaciones. O sea que estamos hablando que la guerra posiblemente se va a decidir en los próximos meses, una vez que se que seque se el lodo, porque era, lo que hay es lodo, eh, una vez que se derrite toda la nieve, eh, todavía queda un lodo ahora enorme, todavía estamos en abril, pero una vez que el sol eh, termine de secar todo el lodo, Estamos pensando para finales de mayo, precisamente, o principios de junio, este, eh, para esa época, ahí se va a decidir la guerra, porque tanto Ucrania va a lanzar su ofensiva hacia el sur para romper el corredor de Crimea, como Rusia posiblemente va a lanzar 500 mil soldados y miles de tanques y una nueva fuerza aérea que, que la ha reacondicionado para tomar todo el Donbass. Y una vez que se toma el baño posiblemente no, no hay nada que le que lleguen aquí. Eh. Uh -huh. pues queda muy, muy claro. Don Rod, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo gracias y cuídese mucho. Adiós.